no, mames, ¿qué es ese humo? ¿Es el pinche veneno zombie que anda pinche circulando en la ciudad o qué pedo? Al haber sido atacado por unas zombies insaciables ¡Malditas zombies sexys! excitantes. ¡Ya se me paró! ¿Qué hago? ¿Las mato me las agarro pinche pinches? ¡Casi sin cuerdas matarlas! ¡Fasecito! No quería hacer esto, pero... me obligaron. O tal vez... fue aquella vez que se enfrentó a unos pandilleros. resultaron tener superpoderes. Pero no contaban que de su propia sangre emergería el verdadero poder del escorpión en fase 5. Pero también recuerdo, que rompió la barrera de la luz a bordo de un bochito O oh, no, tal vez fue en un 4x4 No, no, no Fue en un auto deportivo que lo llevó a su transformación máxima hasta ahora Llegó la hora Romperé la pinche barrera de la luz Romperé la pinche barrera que se me ponga enfrente ¡Aquí vamos! ¡Ah!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 Los testigos aseguran que hubo una explosión En la que el dios del... Inter... ¿Qué? Inter... Next. ¿Qué? Sí, Internext Rescató a todos los presentes Y resistió el poder del fuego al grado de absorberlo y hacerlo parte Sea cual sea la verdad el poder del peluche en el estuche y la nueva fase 5 Legend vivirá por siempre entre nosotros.